¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Magical Spanish. Hoy vamos a estar estudiando el tema de la conjugación de verbos en español y te traigo un verbo nuevo, un verbo también de uso frecuente y lo vamos a conjugar en 16 tiempos verbales. Así que espero que disfrutes de esta presentación. El verbo que tenemos para el día de hoy es el verbo ayudar, to help. Y como les mencioné anteriormente, lo vamos a conjugar en estos 16 tiempos que son bastantes de, eh, tiempos comunes o de uso muy frecuente en nuestra lengua. Bueno, vamos a iniciar con el eh, modo indicativo y tengo cinco tiempos diferentes del modo indicativo. Para el tiempo presente voy a decir yo ayudo, tú ayudas, él, ella, usted ayuda, nosotros, nosotras ayudamos, vosotros, vosotras ayudáis. Ellos, ellos, ustedes ayudan. También es muy importante recordar las terminaciones para el tiempo presente de este verbo que termina en ar, ar, verbo ayudar. Aquí las tenemos en rojo con amarillo para que las tengamos en cuenta. Bueno, continuamos con el pasado simple. Las terminaciones van a ser diferentes para este tiempo verbal. Yo ayudé. Tú ayudaste, él, ella, usted ayudó, nosotros, nosotras ayudamos, vosotros, vosotras ayudasteis, ellos, ellas, ustedes ayudaron. También tenemos el eh, tiempo imperfecto, el I used to help, yo ayudaba, tú ayudabas, él, ella, usted ayudaba, nosotros, nosotras ayudábamos, vosotros, vosotras ayudabais, ellos, ellas, ustedes ayudaban. Bien, Continuamos con el tiempo condicional, I would help, yo ayudaría, tú ayudarías, él, ella, usted ayudaría, nosotros, nosotras ayudaríamos, vosotros, vosotras ayudaríais, ellos, ellas, ustedes ayudarían. Recordemos el uso de la tilde en IA, terminaciones IA, IA, la tilde o el acento, acento gráfico para cada una de esas conjugaciones. También vamos a tener el tiempo futuro. I will help y en español vamos a decir yo ayudaré, tú ayudarás, él, ella, usted ayudará, nosotros, nosotras ayudaremos, vosotros, vosotras ayudaréis, ellos, ellas, ustedes ayudarán. Bueno, aquí tengo la conjugación de este verbo en los primeros cinco tiempos verbales del modo indicativo. Ahora vamos a hablar acerca de los tiempos progresivos continuos. Cada vez que tengamos la conjugación progresiva, o continua, bueno, vamos a necesitar el ING o el gerundio. Por ejemplo, empezamos con el presente progresivo I am helping. Yo estoy ayudando, tú estás ayudando, él, ella, usted está ayudando, nosotros, nosotras estamos ayudando, vosotros, vosotras estáis ayudando, ellos, ellas, ustedes están ayudando y vamos a ver que esta eh, gerundio va a ser igual para todos. Ayudando, ayudando, ayudando, ayudando, ayudando, ayudando y vamos a usar el tiempo auxiliar. En este caso el verbo estar en tiempo presente. Bueno, continuamos con el pasado progresivo. I was helping y en español vamos a decir yo estuve ayudando tú estuviste ayudando, él, ella, usted estuvo ayudando, nosotros, nosotras estuvimos ayudando, vosotros, vosotras estuvisteis ayudando, ellos, ellas, ustedes estuvieron ayudando. Bien, seguimos con el imperfecto progresivo que sería I was helping, yo estaba ayudando, tú estabas ayudando, él, ella, usted estaba ayudando, nosotros, nosotras estábamos ayudando, vosotros, vosotras estabais ayudando. Ellos, ellas, ustedes estaban ayudando. Seguimos con un condicional progresivo. I would be helping. Yo estaría ayudando. Tú estarías ayudando. Él, ella, usted estaría ayudando. Nosotros, nosotras estaríamos ayudando. Vosotros, vosotras estaríais ayudando. Y ellos, ellas, ustedes estarían ayudando. Y terminamos esos tiempos compuestos con un futuro progresivo. I will be helping. Yo estaré ayudando. Tú estarás ayudando. Él, ella, usted estará ayudando. Nosotros, nosotras estaremos ayudando. Vosotros, vosotras estaréis ayudando. Ellos, ellas, ustedes estarán ayudando. Recuerden, siempre hago referencia a la sonoridad del pronombre. Con la terminación verbal, eso nos ayuda a desarrollar bastante el oído para poder entender mejor cuando alguien nos habla. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del futuro con IR A, que es un tiempo de mucho uso, tanto en inglés como en español. Y me gusta eh, mencionarlo aquí. Vamos a decir, yo voy a ayudar, tú vas a ayudar, él, ella, usted va a ayudar, nosotros, nosotras vamos a ayudar... Vosotros, vosotras vais a ayudar. Ellos, ellas, ustedes van a ayudar. Bien. Bueno, hemos llegado a los tiempos compuestos del modo indicativo. Esos tiempos compuestos van a tener un auxiliar que va a ser el auxiliar haber. Y en, en inglés va a ser I have helped. Yo he ayudado. Tú has ayudado. Él, ella, usted ha ayudado. Nosotros, nosotras hemos ayudado vosotros, vosotras habéis ayudado, ellos, ellas, ustedes han ayudado, como pueden ver está el verbo haber como auxiliar y vamos a tener un participio pasado no lo vamos a confundir con el eh, gerundio que es ayudando de los verbos anteriores ayudando este es un participio pasado que termina en ado, ayudado ayudado, ayudado y tiene esa forma también especial de el, como la tenemos en inglés cuando llegó I have helped, bueno, este es un participio pasado. Como tenemos un presente perfecto, también tenemos un pasado perfecto. Yo hube ayudado, tú hubiste ayudado, él, ella, usted hubo ayudado, nosotros, nosotras hubimos ayudado, vosotros, vosotras hubisteis ayudado, ellos, ellas, ustedes hubieron ayudado. Como ven, este, esta columna tiene un fondo gris porque... Que quise diferenciarlo de los demás porque es un tiempo verbal de muy poco uso casi que ni existe. Algunos autores o gramáticos consideran que es un verbo es un tiempo verbal que ya no existe, que no se emplea, pero aparece muy esporádicamente en un nivel de inglés, muy, de español perdón, muy formal y bueno, si lo encuentra por ahí quiero que, que, que lo vean, pero a nivel comunicativo, a nivel oral realmente su uso es mínimo. Bien, también vamos a, te, a tener el plus con perfecto. Yo había ayudado. Vamos a hacer la diferencia con el presente perfecto. Yo he ayudado con, y yo digo aquí había ayudado. El verbo haber está, va a estar en su forma imperfecta. Una vez más yo digo yo había ayudado, tú habías ayudado, él, ella, usted había ayudado, nosotros, nosotras habíamos ayudado, vosotros, vosotras habíais ayudado, ellos, ellas, ustedes habían ayudado. Bien. Bueno, ahora yo tengo un condicional, un pasado condicional que sería I would, have, I would have helped. Yo habría ayudado. Tú habrías ayudado. Él, ella, usted habría ayudado. Nosotros, nosotras habríamos ayudado. Vosotros, vosotras habríais ayudado. Ellos, ellas, ustedes habrían ayudado. Y terminamos los tiempos compuestos con el futuro I will have helped, yo habré ayudado, tú habrás ayudado, él, ella, usted habrá ayudado, nosotros, nosotras habremos ayudado, vosotros, vosotras habréis ayudado, ellos, ellas, ustedes habrán ayudado. Y aquí tengo otros eh, cinco tiempos verbales, eh, tiempo verbales compuestos, tiempos verbales compuestos con el verbo ayudar. Bien. Bueno, también quiero hablar un poquito acerca de los imperativos. Recuerden que estos imperativos tienen eh, una conjugación también especial. Bueno, en el caso de los afirmativos, para el pronombre tú yo digo ayuda, para usted sería ayude, para nosotros, donde yo me incluyo sería ayudemos, para vosotros sería ayudad y para ustedes ayuden. Pero vamos a tener un, un ligero cambio en los negativos. Ayuda, negativa, no ayudes. Ayude, no ayude, queda igual. Ayudemos, no ayudemos. Ayudad, no ayudéis. Ayuden, no ayuden. Este, eh, estos son los imperativos del de verbo ayudar. Muy bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy eh, con este verbo que es muy útil en español. Recuerden, por favor, suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. También me gustaría que comentaras acá abajo. Déjame tus comentarios, sugerencias para futuros videos o alguna recomendación. Si hay algún tema que quieras que repitamos, con mucho gusto lo haremos. También, por favor, activa las campanitas de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subamos una nueva clase en, en nuestro canal. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico rjoven.com. 66 arroba gmail.com Bueno, yo espero verte en una próxima presentación. Agradezco el privilegio de tu tiempo y mmm, quiero verte en la próxima clase donde te traigo otro verbo y lo vamos a conjugar en otros 16 tiempos verbales. Hasta la vista amigos.